Hola mi gente, ¿cómo están? Yo sé que esto es un poco raro de presenciar para un vlog Pero mientras me bañaba, realmente se me ocurrió en hacer un vlog Porque hace tiempo que no hago vlogs y dije, oye, en verdad Nunca hago vlogs en mi casa porque considero que es demasiado aburrido Pero he visto que otra gente, otros youtubers eh, Dicen, en verdad, mi vida es aburrida Y aún así hacen vlogs y para mí, o gente externa de su vida Les parece increíble, así que dije, oye, a lo mejor... Mi vida les parece interesante Cosa que a mí no me parece Pero hoy día no tengo muchos planes Recién acabo de salir de la ducha Así que estoy así Terrible Me veo pero espantosa Pero es lo que hay Con lo que tengo que vivir Los voy a eh, Voy a estar vlogueando Durante el día Todavía no sé mucho los planes Como les digo Pero eh, vamos a ver qué sale Antes que nada, antes de seguir, por favor No se olviden de suscribirse a mi canal Porque es bastante importante Estoy atracada en los 7.000 suscriptores Desde hace mucho tiempo Y me menos demasiado, pero no subimos Así que si aún no estás suscrito Aprieta el botoncito rojo Ahora que te lo agradeceré muchísimo Así que como ya estoy bañada Ya puedo seguir con Un momento, déjeme poner esto Ya puedo seguir con la segunda fase de lo que es la preparación Cómo me preparo Y para esto, ojo Me encanta el rosado por si no se han dado cuenta Como el agua y el jabón considero que no es suficientemente Suficiente Yo uso esto para limpiarme la cara Que es de Garnier. En verdad he probado muchísimas marcas Y, y este está muy bueno También uso Bioderma por si quieren otra opción Pero es un poco más cara Y bueno, simplemente uso esto lo paso por toda mi cara. Y bueno, desde hace tiempo, en verdad, siempre me he procurado tener mi piel limpia, hidratada y qué sé yo. Y todas las cosas que te dicen que tienes que hacer. Pero en la frente, como ven, me salen muchos granitos y me estresa demasiado. Pero estoy aprendiendo cada día a vivir con ellos. Porque hago de todo y no se van. Y bueno, lo siguiente que hago es usar esto que es como una cremita para, para los ojos como si tuviese más años de los que tengo pero me ayuda a humectar esta parte que es siempre la, la más roja de, de toda mi cara como verán, de las ojeras y en verdad te ayuda un montón a hidratarla ¿ya? y por último uso una crema humectante o hidratante porque mi cara a veces se seca mucho pero no tanto y acá como que una pasadita así como si no quisiera la cosa lista para empezar este día ¿qué tal? quería mostrarles rápidamente qué es lo que hago cuando me lavo el pelo porque la verdad es una... quiero mostrarles primero uso el peine para desenredarme cepillo no, porque cepillo creo que lo he después uso este mousse que me funciona súper bien ah, ahí está y mi aliada, la secadora pero no abuso de ella, no se preocupen. No boten los pelos en el lavadero porque su mamá les va a pagar. La gente que no tiene la cantidad de pelo que tengo, dejaría su pelo así y se secaría así y quedaría hermoso. Pero como no es mi caso, vamos a hacer el mousse que ya les mostré. Ya no queda casi nada. En verdad, lo hago para formar las ondas que tengo. Y para que no se me esponje tanto el pelo O sea, igual me pongo un poco porque es normal, creo Porque este clip no es una porquería Bueno, vamos a seguir Voy a secar el pelo, pero les voy a mutear este clip Porque va a ser una boya terrible Ahí va Listo Ahora mi pelo está... Un poco más seco, pero no quemado Ese es el truco, hacerlo solamente para sacar la humedad de la cabeza Y evitar enfermarse, que es lo más importante Bueno, ahora que estoy un poco más decente, creo He venido a que vea al bebecito Uy, uy, Este bebecito no vive, o sea, duerme en verdad en la jaula Como es educado y siempre hace sus bolitas ahí yo lo cambio todos los días, así que ahora es momento de lavarle su casa, de su mansión, y bueno, que estire las patas un ratito, porque ya estuvo afuera todo el día, así que vamos a lavarle su casa ahora, que esta es la rutina que hago literal todos los días. ha interrumpido todo solamente quiero que miren lo que acaba de hacer ¿eh? Pepe, ¿qué tienes ahí por el amor de Dios? ¿por qué estás jugando con la bolsa de fideos? mira, lo ha sacado literal de la bolsa de basura después de limpiar su casa lo que necesitamos es periódico porque la viruta, si es que alguno de ustedes tiene algún conocimiento de conejos, la viruta es malo porque aspiran partículas de, de ese material que en verdad viruta, no sé qué es, si es el material es viruta o okay. qué. Pero les hace mal para los pulmones. Así que el periódico funciona muy bien. Apio. Me encanta el apio, amigos. En verdad los conejos les tienen que dar verduras y la verdura que me encanta Pepe es el lápiz así que hoy día se ha ganado con un premio miren con esto va a venir rápido Pepe atrás que no te pueden ver bajarme de del edén, porque tenía que comprarle comida al chiquito, sus plantas, su grasa y he conseguido esto para el mismo precio de... o sea, para el mismo precio de una bolsa ya empaquetada que compramos siempre, así que ha sido una buena compra. Les voy a mostrar dónde está el enano, porque le toca corte de uñas hoy día, pero miren dónde lo puse y dónde está husmeando todo. ¿Qué hace usted ahí? ¿Ah? Pepe, adivina dónde hemos llegado. Esa es la famosa veterinaria de Pepe Yes este es ¿Quién ha llegado? Les presento a Matifu Fufu Ahí está Diego Fu Y Ale Fu. mi hermana por si no la conoce Pero supongo que ya Ahí está Matifu Mati, es primera vez que apareces en el canal Si son amantes de los pups Ahí tienen un seguidor más para Mati Mientras que su primo está acá Luchando Para no orinarse